Nos acompaña en el día de hoy un gran amigo de la provincia Duarte, quien es un empresario próspero de esta provincia y de igual manera en estos momentos pues nos honra tenerlo en un curul de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Y él es nuestro querido amigo Nicolás Hidalgo, diputado al Congreso Nacional por la provincia Duarte, por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo está usted? Muchas gracias, y buenas tardes. Buenas tardes a los demás panelistas del programa. Para mí es un honor y un placer dirigirme al pueblo de San Francisco de macorís la provincia de Duarte, la región y el país. El país. Y prácticamente el mundo, porque este programa lo ve el mundo, a través de las redes y todos los medios y los canales que se ven a nivel mundial. Así es, Nicolás. Nosotros siempre a los diputados le decimos honorable diputado, pero me siento muy en confianza sí. eh, dialogar con usted, ya que nos une una amistad desde hace muchos años. Eh, Nicolás, a un año de usted ser diputado, háblenos un poco de su experiencia y de lo que usted viene haciendo en la Cámara de Diputados a favor de la provincia Duarte. Sí, nosotros, eh, para nosotros una satisfacción eh, poder eh, vivir este, la experiencia en este primer año de gestión como legislador. Y déjame decirte que eh, no todo es fácil, pero eh, no me arrepiento de asumir la responsabilidad y ejecutar eh, realmente los trabajos legislativos que el pueblo dominicano, en especial la provincia de Duarte, eh, ha confiado en mis personas. Y nosotros, desde la Cámara de Diputados, estamos haciendo trabajos en representación de la provincia de Duarte y el país. Sabemos que la, las tres funciones principales de un legislador es fiscalizar, representar y legislar. Así es. en, esa, en esas tres. Háblenos un poco de su año como legislador. Mira, lo primero es que la Cámara de Diputados se rige por un reglamento. Y nosotros... Apegado a ese reglamentos, lo primero que hacemos en la Cámara de Diputados es recibir prim los primeros tres meses de orientación, de talleres y de formación para poder participar en lo que son eh, el órgano que, por el cual se rige la Cámara, que es el reglamento y las comisiones que se forman dentro de la Cámara de Diputados para aportar a, al Poder Legislativo, las ideas de nosotros y consensuar los trabajos legislativos en esas comisiones. Para mí ha, ha sido muy grata, muy eh, de acuerdo a, a, a mis conceptos, esos trabajos en comisiones, porque tú sabes, desde que nos involucramos en el comercio, nosotros también estamos eh, representando instituciones eh, públicas y privadas que se basan en los consensos que, hay, que llegamos a través de las discusiones en, los, en las directivas de las instituciones y por eso me es fácil a mí llegar a un consenso en una en una discusión, en unas comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Cuántas comisiones usted pertenece? Ahora estamos pre presidiendo, perteneciendo a cinco comisiones. ¿Cuáles son? Pertenece, no preside todavía. Todavía no. Toda, no, no, no a no. un año. Eh, no, no preside. No, no puede, no preside. Ya en el segundo año puede usted optar sí por presidir. presidir. Eh, pertenece a cinco. A cinco comisiones. ¿Cuáles son esas comisiones? Primero estamos en la cama, en la, en la comisión de, de Industria y Comercio. Me imaginé. La, sí. La, eh, estamos también trabajando lo que es en la comisión de eh, comercio marítimo, que es una comisión que tiene que ver con lo que es el comercio regularizar el comercio marítimo. Tú sabes que ahora mismo el comercio marítimo está eh, eh, sustentado en el poder ejecutivo y un reglamento que tienen las fuerzas armadas y los los órganos de, su, de seguridad del país. O sea, que va a haber una ley nueva de comercio marítimo y nosotros la estamos impulsando. Qué bueno, qué bueno, Nicolás, que usted en representación de la provincia de Duarte pueda eh, participar en diferentes comisiones, sabiendo nosotros, por la experiencia que tenemos en el Congreso Nacional, que las comisiones, no merman, las comisiones es constante, se sí. trabaja constante día a día, aunque no así haya es. legislatura, las comisiones deben de reunirse y, y agotar un protocolo para cuando se vaya a la, a la legislatura, pues esas comisiones estén preparadas. Consensuada. Consensuada, así es. Eh, Cuéntenos de usted de manera personal los proyectos de ley, sabiendo que de los cinco eh, eh, legisladores que tiene la provincia Duarte, eh, la mayoría son nuevos, creo que solamente Lupe Núñez y José Luis Rodríguez sí. son los que ya tienen, eh, Lupe este es su cuatreño uh -huh. y José Luis este es su segundo. segundo así Entonces es. ya los demás, llámese Jenkri, usted, Dorina, eh, son, ese es su primer periodo como legislador. En el caso de los cinco, eh, en, en, eh, usted en este año es el que más ha tenido vigencia en las en las eh, resoluciones, aportaciones a leyes. Lógico, no le podemos decir que nuestro legislador vaya a implementar una ley todavía. en un año todavía, pero sí vemos como usted tiene varias eh, propuestas para la provincia de Duarte, háblanos de eso. Así es, mira, desde que llegamos al Congreso, la primera resolución que eh, depositamos en la Cámara de Diputados, que fue aceptada, eh, fue la resolución de intervenir, o sea, recomendarle al, al presidente, que a través del de Ministerio de Obras Públicas, que, que lo preside el ingeniero de Línea Ascensión, pues interviniéramos lo que es el tramo carretera de Controba-San Francisco. Entendíamos nosotros que para poder seguir el desarrollo eh, eminentemente agrícola y, y comercial que tiene el San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, no era justo que tuviéramos esa carretera en la forma que estaba, que era un poco difícil, a veces se provocaban muchos accidentes. Y gracias a Dios, a través de esas resoluciones, pues, esa resolución, pues, de una vez se, el presidente ordenó a, al ingeniero eh, eh, de línea ascensión para que se interviniera de una vez la, la, el tramo carretera eh, eh, controla San Francisco de Macorís. Y ya ustedes ven los resultados, eh, hay también eh, situaciones que se dan y, y podemos mencionar aquí que el senador Franklin Romero también a través de, del Senado impulsó que, que se hiciera también eh, ejecución, que se ejecutara realmente eh, la brevedad posible ese estamos carretera. Yo, yo voy a entrar un poquito eh, de lleno aquí, pero primero mi compañero Luis le va a hacer una pregunta. Muy bien. Eh, Nicolás, con respecto a ya este primer año, en este periodo cumplido, eh, quisiera saber el apoyo que usted ha recibido dentro del partido, porque ya ahora mismo el partido, pues que usted pertenece, está presidiendo. Sí. ¿Cómo usted ha recibido el apoyo hacia usted como diputado? a poder cumplir con cosas aquí en la provincia de Duarte con los ciudadanos? Mira, el apoyo de partido eh, ha sido débil, realmente debo decirlo, porque hay que decir la verdad, pero no es que no nos no está apoyando, claro, nos estás apoyando, dentro de sus posibilidades, dentro de las limitaciones que tenemos ahora mismo en el tren gubernamental, eh, realmente hemos recibido apoyo, porque decir que en la primera resolución eh, Dio una vez de que nosotros la impulsamos, pues nos atendieron. Realmente hemos recibido el apoyo. En lo que va de, de diferentes eh, solicitudes que le hemos solicitado al gobierno, dentro de sus posibilidades, eh, se han recibido. Pero hay debilidades. Mira, hay que decir que hay debilidades. Sí, de verdad, en la provincia de Duarte, en su capital, San Francisco de Macorís, eh, hemos visto siempre muchos inconvenientes en lo que es la estructura del partido, eh, eh, hablamos del Partido Revolucionario Moderno, sí, donde es. nosotros podemos eh, citar que cada quien... Hala por su lado, que si la gente del senador, que si la gente de, de Olmedo Cava, que si la gente de Nicolás, que si la gente de José Luis, que si la gente de la gobernadora, que si los empleos, que a mí sí, que a mí no, que a mí me dejaron. <risa> Háblenos un poco de eso, Nicolás, usted se me está riendo, porque usted sabe por dónde yo voy, ¿verdad? Sí, ciertamente, sí. Háblen un poco sí. de ese revuelo que hay políticamente. Como ustedes eh, manejan los medios de comunicación, tienen facilidades para eh, tener conocimientos realmente de de, esa, de, eso, de esas debilidades, que cuando hay cambio de gobierno, ustedes saben que es difícil cumplir con toda eh, la, la gente que realmente trabaja, y, y más lo que hacen eh, política y, y, se, y realmente trabajo en las campañas que hacen trabajo, por ejemplo, como los delegados, que en estos momentos, eh, como le dije al principio, hay debilidades con, la, con los nombramientos, pero eso es normal, señores, en todos los partidos. Ustedes saben que vivimos la experiencia del PLD también. Yo no era desaparecer de la política, pero también vivimos esa experiencia, que no fue fácil eh, en ese tiempo. Es decir que esto es un proceso, señores, y esto es un periodo de gobierno con muchísimas eh, situaciones que, se, que nosotros le hemos asumido, y por eso usted ve que hay estas situaciones en el tirijalas de los empleos. Pero nosotros somos todos hermanos. Este es un, pa este es un partido realmente eh, que ha presentado lo que el pueblo quería, que es el cambio. Y en esa base, entonces, debemos decir que es un poco complejo el asunto de los empleos, pero estamos trabajando en eso, señor. Nicolás, eh, para la provincia de Duarte, eh, ¿qué proyecto eh, usted como diputado eh, quisiera, pues, eh, ejecutar, eh, diría, para lo que es el bienestar de todos los ciudadanos que componen lo que es la provincia de Duarte. Mira, los proyectos que nosotros llevamos son general, generalizados, realmente para San Francisco de Macorís y el país. Por ejemplo, ustedes saben que nosotros en campaña prometimos que íbamos a incurrir en lo que es la modificación del Código Penal y la modificación del Código de Seguridad Social ya el Código Penal está prácticamente aprobado y en caso de que eh, no es, no sea culminado realmente, porque siempre en, en esos códigos tan complejos como es el Código Penal, usted sabe que tiene más de 40 años eh, durmiendo en la Cámara de Diputados, ya va al Senado y ya va a la Cámara de Diputados, pero en esta ocasión yo creo que el primer, en el primera, eh, en este año eh, lo primero que nosotros vamos a, a impulsar y a seguir impulsando es eh, eh, cubrir la diferencia que hay eh, con el código penal y lo vamos a aprobar. El día Ustedes día... pueden estar seguros que en la primera, en la segunda legislatura de nosotros ese código penal lo vamos a aprobar. Si Dios nos lo permite y también a través de los trabajos legislativos que va a hacer el ¿Con Senado y la o Cámara de Diputados. causales. Como quiera barco. Como quiera. Como quiera bueno, bueno, hay que prepararse los pantalones. Nicolás. Eh, Quedan tres años de su, de su legislatura Ojalá que el Todopoderoso usted repita Porque sé que usted va a hacer Nos va a representar en, en ese curula Ya en, en, la, en la Cámara de Diputados Excelente, en estos tres años ¿Algún proyecto de ley que usted tenga bajo la manga? Sí, ciertamente estamos trabajando Con el proyecto de ley de primer empleo para la juventud Estamos bien avanzados y yo pienso que en este segundo eh, periodo de legislación para nosotros vamos a tener lo que es la ley de primer empleo para la juventud. Mira, Nicolás es el, el, el primer eh, diputado que tiene una oficina... Eh, eh, de diputados, bellísima, o sea, yo solamente por fuera le he podido ver en cualquier momento, eh, y si usted me lo permite también, claro que sí, claro yo que me sí. voy a personar por allá, por la oficina, muy linda, está en la sí. calle Castillo, casi esquina Dubergé, en, en San Francisco de Macorís, Plaza Tour. en la Plaza Caribe Tour. muy linda por fuera, sí. eso me recuerda, en los años de nosotros, cuando el diputado Juan Comprés, nosotros teníamos una oficina, pero Muy lo teníamos en la, calle, en, la, en la calle Colón, casi esquina Castillo. Me imagino el flujo de personas que usted... ¿Usted tiene algún día específico para que las personas lo vayan a visitar? O, ¿O simplemente usted va cualquier día de lo que está en San Francisco de Macorís? Cualquier día que eh, haya una comisión que yo tenga que recibirla, en la mano ponemos de acuerdo y vamos. Ahí no hay hora para yo estar ahí. Yo tengo mayormente los viernes, que en las tardes, eh, puedo dedicarles cuatro o tres horas, pero después todos los días, incluso yo he tenido sesión, sesión en la Cámara de Diputados y he tenido que venir en la noche a juntarme con comisiones su, para eh, darle frente a situaciones que nos llevan a la oficina. Su asistencia allá en la Cámara de Diputados, sabemos que es cuantificada, eso sí. lo llevan ahí en el librito, sí, claro que sí. ¿eh? Con las sesiones todo el 100%, es, gracias ah, a Dios. Excelente, excelente. En las excelente. comisiones, porque algunas veces nos chocan con otro trabajo, con otras comisiones, tenemos el, el 85% y el 90%. Bueno, Nicolás, un mensaje final a, a todas las personas que nos están viendo a través del canal 10 de Telenor, en la provincia de Duarte y en toda la provincia que Telenor se ve, y además a través de las diferentes plataformas, a través del toque del mediodía te ve que las personas pues no pueden visualizar un... Mm. Bueno, mira, nosotros queremos, mi, nuestro mayor deseo es que la población, nosotros, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, alcance lo más rápido posible el 70% de vacunación. Porque eso nos indica que nuestro honorable presidente, que tiene toda la intención de abrir este país... Y quitar el, el toque de queda a nivel nacional nos garantiza que en San Francisco de Macorís no quiten el toque de queda con el 70% de la población vacunada. De manera que desde aquí quisiera que los ciudadanos franco-macorizanos se vacunen lo más pronto posible para poder tener la libertad y que se dinamice la economía de San Francisco de Macorís. En otro orden, señores, no quiero que ustedes... Me dejen un, me dejo un espacito para yo explicar el, el, el concepto de la oficina legislativa en San Francisco de Macorís. Mire, nosotros queremos que todos los diputados que entiendan que debemos discutir un tema que vaya para la colectividad de la provincia de Duarte, nos sentemos en esa oficina y nos ponemos de acuerdo. Aquí hay cosas que nosotros ya la hemos resuelto con una, con cinco, con cinco firmas de los cinco diputados encabezados por mí, se han resuelto en algunos casos en San Francisco de Macorís. Porque los diputados nos ponemos de acuerdo en la provincia de Duarte. La unidad en todo el sentido es lo que hace grande a un pueblo y también a ti como ser humano. Muchísimas gracias por esa entrevista.